como Gobierno de Navarra, con el impulso de esta Alianza País contra la Pobreza Infantil, a la cual hoy nos sumamos de una manera formal. Un proyecto transversal, interdepartamental, que demuestra que para este Gobierno es una cuestión que hemos de abordar desde el conjunto de las políticas públicas que desarrollamos. De ahí la presencia aquí de consejeros y consejeras de distintas áreas, y alguno más que bueno, pues por cuestiones de agenda no ha podido acompañarnos, pero que igualmente trabaja desde la convicción de que la pobreza infantil, nos interpela a todos, nos interpela a quienes tenemos responsabilidades públicas y nos ataña al conjunto de la sociedad. Quiero incidir en los objetivos de esta alianza a la que nos adherimos y que el autocomisionado podrá detallar. Alinear esfuerzos y facilitar la coordinación de todos los actores implicados para responder a estos retos y medir también sus resultados. Impulsar la innovación en la lucha contra la pobreza infantil movilizar nuevos recursos para la lucha contra la pobreza infantil que consoliden el compromiso de los miembros de la Alianza y dar visibilidad a este compromiso y lo hacemos con este mismo acto. Navarra entre otras medidas es el primer territorio del país que ha universalizado algunas de las medidas estructurales imprescindibles para cambiar la situación y Navarra como decía ha universalizado una transferencia de rentas muy importante en Navarra Pueden pedir la, el cheque reembolsable que se denomina y pedir esa deducción por hijo a cargo. Esto se conoce poco, pero el gobierno de Navarra lo tiene aprobado y lo queremos extender a toda España, porque es el único territorio que lo tiene. Por lo tanto, María, es un modelo de referencia para muchas comunidades en universalizar derechos y prestaciones y transferencias de renta para la infancia. Gobierno de Navarra. Nafarro a Gobernua.